Yo vine en el año 1964, de Chiloé a buscar trabajo. Como todos los hombres en aquel tiempo venía en esta zona, a buscar trabajo en la ganadería o la mina Río Turbio. Mi trabajo fue barretero perforista, el cargón de, de explosivos. Ese fue mi pega. Uno esperaba a su marido todos los sábados que llegaba y después ya no llegó. Así que eso es muy triste. Yo que fui a ver arriba, para mí fue va, bastante penoso para mí, ver dónde estaba metido mi marido trabajando. Así que... nace directamente desde el departamento de cultura de la región donde nos sugiere que podríamos hacer una actividad para ir a visitar el museo minero en río turbio y es lo que hicimos hoy esta actividad en toda la mañana prácticamente estuvimos en eso de poder ir a ver en río turbio un museo minero de lo que se extrae ahí el carbón y de las herramientas que se usaron antiguamente donde yo trabajaba en el Shiroé, no sabía nada era así, ¿no? Una persona que andaba en la calle, que pescador, o hacer cualquier cosa, a trabajar en la Argentina, aprendido con máquinas. Para mí fue bien, porque me, me capacité y, y a base de eso me dieron los suelos. Muy agradecido por, este, por la visita de los jubilados, digamos los primeros mineros, donde en este caso dejaron la experiencia y dejaron el saber que, cómo manejaron esas máquinas, que nosotros las tenemos acá de exhibición. En, sinceramente le agradezco por todo el conocimiento que me dejaron a mí para yo poder difundirlo eso. Para el Consejo de, de la Cultura y las Artes es un orgullo mostrar cómo hombres eh, y mujeres anónimos muchas veces han sido parte de la construcción de riqueza que tiene la región de Magallanes y Antártica chilena. Y ahí radica eh, el principal valor que tiene esta actividad, en el rescate de, de memoria, de un trabajo, de un oficio abnegado, de muchos sacrificio, pero que forja un carácter y una tenacidad que le hace falta también a la sociedad contemporánea Contemporánea. Y eso se halla también en el quehacer minero.